Y sin querer, nos entreverán al mundo sin madurez Venimos con la esperanza, de mantener el poder Que la cultura se encarga de corroer Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿Qué hacemos cuando la vida nos va a torcer La palabra estupidez, esperando no ganarme la insensatez Pero como bien se sabe, el que juega en la estrechez Se aleja de aquellas cosas que no se ven Ay, ay, ay, ay, ay, ay ¿Qué hacemos cuando la vida nos va a ¡Gracias!